Vale, ahora sí, ya chicos, vamos allá Vamos a hacernos la rutilla Y vamos entonces a ello Uy, van guay, eso es cabina pasajeros perdón quitamos el limitador eso es frenos cerramos puertas y avanzamos vamos allá vale ahora sí vamos a ello la ruta a ver si la intentamos hacer bien vale Llevamos para abajo, vale, eso es, exacto, perfecto. Ese ahora ya sí que cumplo el objetivo. que es la primera, chicos perfecto Es que como está ahí no lo veo. si sí, hago otra como antes. <risa> pues ya sabéis chicos que me podéis seguir vale, suscribiros y si no estáis pues nada comentarme y nada lo que necesitéis ya sabéis me lo ponéis en comentarios. Vamos a seguir, Vamos allá your vacation in sunny square oh it was awesome sightseeing and shopping all day long sounds lovely i think i'll book a vacation there for next Son 100 pavos, ¿no? Ah, 2000, bueno Tengo 1800 No mucho, no baja mucho Eso es el radar perfecto. Ese es. es nuestro compañero. Así que la está haciendo. Ahora la de normal. A ver qué pasa. Thank I have a ticket, please? Te sí, perdona Sencillo, no te he visto, macho Ahora, no te había visto, tío 都 saltando fuera. No hay nadie, no menos mal. Me salto, tío, más alto. Saltaba de carril. Vale. Ahora. Creo que me ha dicho que había un desvío. Eso era el anterior. Yo entendí algo de un días chicos Algo entendido, la verdad Algo entendido ticket, chicos, no se vuelve. ¿no? Vale, ahora sí me la a En estas. En 2.80. Thanks. I bet the theories to be true, but Christina is an amputinia. Ah, a ver, a ver, a ver, si. a ver, si. a ver si. Hey there, long time no see. Oh, hi, yes. Yeah, good to see you. Have a good one. What was it again? Well, Who's there? Who's there? all right. Well, oh, yeah. Ya. Vamos avanzando. Gracias. Ahora he subido, ¿no? Vale, siete mil, eso es. Siete mil de ingresos. Sí. sí, me pasó esta también. Y ya vio por la tercera. Cuidado aquí. Esa. que <tose> me lo llevo por delante, <tose> me lo llevo por delante. Ay. No más que controlaba ahí, deme un mal chicos. Ahí, se me va la cámara. A ticket, please. Thanks. knew that. Vale, ahora sí chicos, joder, lo que me ha costado salir de aquí. <risa> uh, a me meto en el carril contrario. What Uff, me no he metido dentro. Joder, me he pasado hoy, macho. Me he pasado hoy, tío. Vale, vamos. What do you think about heading to the beach tomorrow? I'm off work at four o'clock. That sounds like a nice idea. But I'll have to see if I still fit into my swimsuit. acaba de abrir el paso elevadizo, que bien. ¿Veis? Por ahí es que pasaba un... Por hoy pasaba, ¿veis? Pasaba un tren. Ahora mismo yo creo. Un ticket, por favor? I need several tickets, please. Thank you. En sociedad ciudad, estaciones estación estación se refiere a estación de tren. Esta se refiere, ya decía yo. Estación Carpenter Gate, este es estación principal de tren, claro. No la de autobús. es desbloqueado la de trenes. Claro, por eso por eso me gusta los trenes. Claro, normal. El objetivo le viene de anillo al dedo, el nombre. 14.000, bueno, no está mal. Voy a ver entonces el billete. ¿Es por registrar o no? No, ser el final. Vale, vale, vale. No, pues están, están todos levantados. muy bien pues hemos terminado chicos la rutilla a ver si nos la da como válida a ver, ¿qué tal? vamos a terminar sí que está conectada Vamos, eh, chicos, hemos desbloqueado nueva pegatina, nuevos colores, Ro verde, como verde lima y rosa, vale, nivel 16, chicos, 77.000, bueno, vale, ahí está Muy bien,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 Y autobuses no puedo comprar porque eh, puedo vender uno. Pues claro, si lo vendo, lo jodo porque es de una ruta. Vale, perfecto. Ahora necesitaría el... Necesitaría este, el 18, el 45, 45.000 450.000 Y este, el Citaro G, que es el que necesitaría Vale momento Vale, cerramos Hola, hola, muy buenas chicos, qué tal estáis Bienvenidos a este Bus Simulator Bueno, bienvenidos no, pues seguimos Donde lo... vale Bueno, lo dejamos aquí No sé si acordáis chicos Ya por fin conseguimos el, Los dos autobuses eh, pusimos dos, los dos conductores para las dos rutas Y bueno chicos, ya por fin nos hemos comprado uno de esos autobuses El articulado que está aquí El Citaro G, aquí está Y bueno, es un autobús enorme Como veis, un articulado con dos El larguísimo, con una cola Y bueno, yo pondría... Esto no sé qué es. Yo lo pondría rosa, no, pero... Así un verdecillo... Hombre, la verdad es que así tampoco está, pero... ¿Qué puedo poner? Este color no está mal. ¿Vosotros cuál pondríais, chicos? Eh... Yo voy a poner este verde, pues claro. <risa> Mejor lo voy a dejar en blanco y voy a ir poniendo, pues ya sabéis, nuestras pegatinas y nuestras cosas. A ver, aquí creo que puedo modificarlo, ¿veis? En Bubbles, sí, sí que puedo. Lo voy a poner... Tengo algunos. Eh, Bubbles, Circles, what y Fract. Yo creo que le voy a poner Fract, sí. Y aspectos... Uf, tengo mogollón, la verdad. A ver, este... Este no estaría mal, pero... Tampoco me agrada. Entonces, los aspectos no me gustan nada. A ver si puedo hacer anuncios. Tengo anuncios. No, va a ser que no. Yo creo que voy a seguir con nuestra personalización de siempre. Por pues a mí me gusta mucho. Y nada, pues vamos a ver qué tal nos va. Yo voy a poner esta. ¿Qué tal quedaría aquí? Oh, queda chulísima. Vale, eh, vamos a... eso, colocarlo, a ver... Eso es. Ahí queda muy bien. Y ahora, por ejemplo, estamos haciendo los laterales, ¿vale? Es que esto cuesta, chicos. Ahora está lunita, ¿vale? Eh, le estamos personalizando, ¿vale? Eh, aplicar, ¿vale? Te tengo. Va a, ver, va a ir más para acá eh, modo cámara eh, modo cámara joder, es que no me deja más a ver es que esto es chungo, ¿eh? es que es muy largo fíjate, modo colocación voy a ponerle espera, hemos dicho la lunita esta, esta. Esta la vamos a poner ahí, de momento. ¿Eh? No se sé, queda que no parpadee, pues si no lo tengo problemas, vale ahí. Es que esto va a ser, ahí vale. Ahora te he pillado. Vale, ahora qué puedo poner, vamos a ver. Ahora puedo un corazón, por ejemplo. Vale, este corazón. Eh, no, espera, espera Que me he liado eh, Me he liado con las pegatinas Vale, este corazón vale Le movemos Y va a ir por aquí Ahí va ir. Muy bien Ese corazón va a ir ahí eh, Aquí tendría que haberle puesto más largo Espera Este eso es. Mm, es que no, no llega del todo. Ahí sí, vale. Eso quería que llegara. Bien. Eh, vale, voy a hacer una cosa. Voy a seleccionar este. Ay. Eso es. Es pues que no cuela. No pilla todo, ¿eh? Ahí. Vale. Vale, ya lo tengo. Vale, este... Ahora vas a modificar el corazón, ¿vale? Ahí, más o menos. Vale, la zona de atrás, ¿vale? <ríe> Esta zona de atrás... Eh, vale, voy a poner otro. A ah, más. El peón no. El pájaro. Este pájaro es la leche. Vale, este pájaro va a ir aquí arriba. Bien, y ahora aquí abajo. O oh, es que no se ve apenas. <coughs> No parece un pájaro, tío. Eh, más? Vale, pues si sí es un pájaro, ¿eh, chicos? A ver. Pues voy a poner una lunita. A ver, ¿qué tal queda aquí? Eh... Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la lunita? Vale, ahora. Y esta va a ir ah, aquí. Eso es vale, ahora por esta zona, vale chicos vamos a ponerlo por esta zona eh... vamos a poner una flecha vamos a ponerla por aquí ahí queda genial la flecha y yo creo que podíamos poner flechas a ver voy a poner otra flecha esta queda va a ir hacia aquí vamos a hacerlo al revés eso es es que las flechas son muy pequeñas pero ahí está bien vale más eh... Otra lunita aquí, es, es. y yo ya estaría. Me falta ahí un algo, pues va a ser muy chiquitín. Voy a poner esta. Eh, vale, a ver, la colocamos por aquí. Modo cámara, ahí, vale. Ya, Ya te tengo. Perfecto, pues ya estaría chicos, ya estaría modificadito. Ahora nos falta poner uno en el parachoques, que va a ser una flecha de estas. Ser esta flechita. Eh, mostrar pegatina, ¿no? Sí, vale, ahora esta vez a ver, por aquí. ahí más o menos, perfecto chicos y ahora pues llega los colores lo que más esperamos, los colorillos vale, los colorillos nos metemos aquí y empezamos está mismamente vamos a ponerla de un color verde vale, ahí estaría genial y este color va a ser así ah, por ejemplo exacto, bien Uno está siguiente La lunita, por ejemplo. La lunita va a ser mmm, azul arriba. Y verdosa. Ese verde no me gusta. Este sí. Vale. Vale, un del cora corazón C. Bueno, hay dos lunas. Vamos a modificar esta luna también. Vale. <tose> Vale, es esa. Eh... Hmm... No estaría mal... No estaría mal rosa la luna. Claro, la, de... la del fondo. Espérate. Ahí. Hmm. Ahí, mínimamente. Perfecta. Ahora... <ríe> El corazón. El corazón creo que estaba... Está aquí Vale, es este Pues le voy a poner Ahí, por ejemplo Y... Joder, oh, no Eso no mm. Ahí, por ejemplo Vale Más Esta la, la aspa esta que va, creo, aquí atrás Va por aquí No sé ni dónde la puse, no me acuerdo A ver, va a ir de dos colores. Ah, vale, va aquí. Rara. Pues así, por ejemplo. Y va a quedar... Ahí. Vale. Siguiente. Pajarito este que va por aquí. Sí, está ahí. Marrón. Y azulito. Azulito no está mal. Y luego... verdoso, por ejemplo, sí. Vale, flechas, estas son de aquí. Esta va a ser verde, a ver. Ahí, por ejemplo, por ejemplo, ahí. Vale. Mm, es que es muy interesante Vale, y, y por ejemplo este color Este es un poco raro, la verdad Este color está quedando ahí Vale, ese Otra lunita, que creo que es esta de aquí rosa por ejemplo ahí lo no estaría mal y me falta pues esta una de las últimas un momentito vale cuál me ahí estaría ahora sí vamos ¿Y dónde está esta no entiendo yo esta mínimamente eso es y ya pues este el último, este va a ser de dos colorines va a ser ahí ahí está bueno chicos pues aquí está nuestro articulado ya por fin personalizado vale por nosotros y bueno pues ya está listo para salir vale Así que nada, pues vale, esto lo voy a cambiar, se ha cambiado solo. Ahí ya estaría chicos, ¿vale? Lo aplicamos y ya lo tenemos. Bueno, estamos aquí, hola chicos, estamos aquí donde lo dejamos en esta rutita y bueno, yo creo que por fin vamos a encontrar aquí la solución. Eh, tenemos que ir a Southbooks eh, a de a Working Area. Ah, así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Y vamos allá, pasa a por ella, ¿vale? vea que ya solo me queda una, chicos. Vamos. ya ah, vamos para él el... vamos allá venga vamos ¿Qué tal se nos da? Vamos allá Ahora sí si me tendría que dar como buena la ruta, eh chicos. Porque lo he mirado. I need a few tickets, o como lo giren muchos chicos tener cuidado ahí That's my stop. Have a ticket, please. Thank you. No está cerrada. Está cerrada, no pasa. Thank you, I need several tickets. ¿Uh? ¿Uh? El chicos. That's si lo rompo, macho haya sido lo más simple que he hecho yo flipo en colores que flipo ticket, yo clic así no sé cómo estaban chicos las paradas Thanks. super fuerte pero, pero es así sí. 820 vale 380 380 y... Vale. Ticket, una semana okay ¿Hodo? sospechoso eso está bien uno tiene su billete y hasta. muy bien chicos ahí está es rojito si completamos chicos somos a full o si no solo consigo aquí pasta y tampoco es eso lo mío es completar pasta y el objetivo así que vas a ver si lo hacemos vamos allá gracias chicos a ver si ya lo que hayan tirado Está muy limpito. Ah, no. Hostia, este no le he sacado. Uh, ¡Qué olvidada, tíos! <ríe> Me lo he dejado. Un momentito. Eh. Lo siento, macho. Ya te he dejado aquí, tío. ahora sí. ¿Dónde vas? Vale, pues ya estaría, chicos. Vamos a completar ahora sí, ¿no? En la hora. 18.000. Mola, mola. Vale. Súper arriba. Genial. Ahora sí, chicos. Perfecto. Ahí está. 4.473.000. Lo hemos hecho, Just chicos. The harbor is now all yours. Many of the workers there are locals from all over town. I'm sure they'll be happy to hear that they'll soon be able to rely on public transport to get them to work on time in the morning and home safely in the evening. I could convince the municipality to offer you another bonus if you manage to connect the residential areas to the harbor. Oh, and you didn't hear it from me. They're already talking about opening up Westfield and for public transport vale chicos por pues yo lo vamos a dejar por aquí vale voy a comprar vamos a modificar los buses y bueno ahora está la gestión del puerto esto se llama a la mar vale aquí mucho dinero mucha pasta y zonas muy difíciles chicos vale que me cuesta mucho aquí ya voy a necesitar tirar de guía seguramente porque esto ya es muy tocho vale pues vamos a ir a comprarnos nuestro nuevo autobús nuestro nuevo setra aunque ya tenemos el largo yo creo vale vamos a que hecho vale y ¿no, mis autobuses tengo vale voy ir a, ir a el S 418, pero es parecidito, solo que es más largo, ¿no? No sé qué diferencia tendrá. Si tiene alguna diferencia en las luces o algo. Mire, chicos, no. Este... A lo mejor... Mm, tiene que ver En lo que es eh, por dentro Pues yo creo que me voy a comprar el Otro Yo voy a comprar el, el articulado Chicos Por 5.000 Ah, no puedo, son 5.000 Vale, pues voy a comprar el setra, sí Vale Vale, ahí estaría, perfecto Vale, vamos a tunear el setra Este que nos queda, vale Estoy en mi lista Vale, este vas a tuñarle chicos, un poquito, ¿vale? No lo voy a dejar así este. Puedo dejar con un verde. Negro. Ahí. Sí, se va a quedar así, yo creo, ¿no? Mira, puedo decorar por dentro, ¿vale? Ah, no. No, pues este se va a quedar así, sí. Vale. Vale. Se va a quedar así, sí. No, así. Así mejor, sí. Así. Ahí. Vale. Ahí te vas a quedar. Y el 18 que he metido, este ya sí. Te voy a personalizar y va a ser... Hmm. va a ser con nuevas pegatinas vale hacerlo lo más rápido posible vale chicos a ver A esta eh, vale voy a colocar la cámara si, sí, esto es mejor desde lo alto ahí estaría vale, más o menos ahí estaría Aquí abajo yo pondría una pegatina pequeña, algo tipo esto. Eso es. Vale, eso quedaría genial. Vamos a poner otro. flechita bien vale ahora aquí vale ahora aquí vamos a poner está estoy tardando menos se nota eh vale esta vale esta podemos ponerla ahí es, es más o menos ahí perfecto sí, ahí está perfecto tío está muy bonita ahora y aquí va a ir este Y ya podemos tunearlo, chicos. A ver, bueno, nos falta el lateral. El lateral va a ser una flecha. Una flechita, chicos. Un pecho. Flechita. Ahí. vale ya estaré ahora lo que vamos a hacer es modificarlo a nuestro gustito como siempre hacemos vale no tiene mucho vas a dar primero estos colores este por aquí pues me falta aquí pero chicos ya decía yo que había terminado muy pronto vale vas a poner otro por aquí Pero está todo puesto. Eh, espera. pongo a decorarle chicos obviamente eh, vale estos son los primeros los primeros están por este lado bien mm, vale ya sé qué zona es hay verde por ejemplo mm. Interesante eso, eh. Ahí, por ejemplo, vale. De oro, ¿no? Además, eh... ya nos, nos... Ahora ya tenemos que hacer las flechitas, chicos. Flechitas, vale. Nadie mm... está chulo, están chulas, sí. ¿eh? estos para acá. Sí, ahí mismo. Vale, perfecto. Ya se ha modificado. Otra flechita. luego vale está dónde estás que no te veo. pillo no sí también mínimamente está de atrás pues ahí claro verde así queda precioso ahí queda mejor la verdad sí vale está de aquí La rosa está aquí delante. Ahí. Perfecto. Vale. Muy mm. bueno. Eh, vale, esta lunita ahora. Mm. Ahí está bien. Está ahí. Perfecto, ¿eh? No te digo yo que no. queda esta lunita de aquí esta lunita que va por aquí también ahí diría bien rarísimo rarísima, a ver esta va aquí, a ver ahí no estaría mal ahí estaría perfecto nos queda poquito, a ver, esta va a ser amarillita, ¿no? Y la otra jugo es azul. Un verde ahí. Ahí, por ejemplo. Falta el pajarito. Este pajarito la mancha se aquí, creo. A ver. Se la mancha. Rosita. La mancha podemos ponerla. Oh, ahí mínimo, mínimamente. Bueno chicos, pues aquí le tenemos personalizadito el nuevo, el nuevo pues, vale. vale y está ¿por dónde va? Te perdió la pista. Oh, genial. Colocarte aquí, ay. genial mira hasta dónde llega es que este aquí se van los colores tío Va, ahí da igual. vale chicos pues ya estaría vale chicos pues ahora sí yo creo que me voy a ir yo soy más gaming espero que os haya gustado la rutita chicos ya sabéis suscribiros a mi canal de youtube comentar todo lo que queráis vale eh, yo ya me veo mañana en, en este mollón como veis que se llama a la mar y bueno ya veremos a ver qué pasa pues ya tenemos la, la gestión ya hemos hecho el primer objetivo que es desbloquear la gestión del puerto y bueno pues mañana ya os diré pero esto pinta muy bien. Porque vamos avanzando muy bien. Y vamos siguiendo. Haciendo rutas muy bien. Así que. Ahí seguimos chicos. vale Así que nada. Nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos mañana. Suscribiros. Comentar. Darle like. Me gusta. Compartir. Y nos vemos mañana. Chao.